Señora Barras, ¿doy la orden? Sí. Cuando quiera. Te ves robados. En ese reportaje sobre el escándalo de los bebés robados jamás se me habría ocurrido. Las monjas me dijeron que mi bebé había nacido muerto, pero no me enseñaron el cadáver. Ya, y cuando alguna madre insistía en verlo, las monjas le enseñaban el cuerpo de un bebé muerto hace tiempo. ¿Y mi hija? ¿Podrá encontrarla? Será muy difícil, eso de lo por seguro. Aquel convento fue abandonado hace diez años y aún no sé si destruyeron los archivos o, o sencillamente los trasladaron a otro lugar. ¿Y para qué los necesita? Busque a la Madre Superiora e interróguela. No, necesitamos pruebas. Y para ello hay que encontrar el registro de nacimientos y de funciones. ¿Cómo pudieron hacerlo? Sí, ya sé que son monjas. Pero antes de nada, son mujeres. Todo empezó en los años 40 con Franco, por motivos ideológicos. Se quedaban con los bebés de familias republicanas y se los entregaban a familias franquistas. Yo di a luz en el 85. Franco llevaba 10 años muerto. La iglesia continuó con el tráfico durante los años 80. Se calcula que robaron 300.000 bebés. segura de que quiere tomar el tren hoy mismo? Podría pasar la noche en un hotel. Muchas gracias, pero debo irme. ¿Cree que es posible que mi hija me esté buscando? Ah. Muchos niños fueron comprados por padres extranjeros que creían llevarse a un niño abandonado. Desconocemos la identidad de los compradores y, además, cambiaban las fechas de nacimiento. Hay pocas posibilidades. Intentaré encontrar los archivos y la mantendré informada. Sí las hemos recibido. Las que no han llegado son las de color rosa. De acuerdo. Hola, querida. Estoy con lo de las perlas. Ahora estoy contigo. Menos mal. Creía que se habían quedado sin existencias. ¿Cuándo podré recibirlas? Si no te importa, voy a añadirle otra hilera de perlas. En tu diseño solo hay una y no es suficiente. ¿Me estás escuchando? Ayer estuve en España. ¿Por tu cuenta y riesgo? ¿Y por qué no me has dicho nada? ¿Hacer qué? Te dije que no fueras. Tenía que saberlo. No duermo por las noches. ¿Qué ha pasado? Hice que abrieran la tumba. Mi bebé no estaba allí. Debe de tratarse de un error porque yo lo vi. Sabes que yo lo vi. No, te mintieron. No era el mío. Le he hablado con un abogado que se ocupó del escándalo. Hay miles de mujeres a las que engañaron, como a mí. ¿Te das cuenta, tía? Mi hija no está muerta. Tenemos que encontrarla. Buenos días. Hola, Paul. No te esperaba hoy. Como ayer no me llamaste en todo el día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿No te hace ilusión? ¿Me ofreces un café? Sí, claro. Hola, Carmen. ¿Cómo va eso? Eh, desbordada, como de costumbre. Aquí tienes. Gracias. Y bien, que me cuentas de esa entrega tan misteriosa. ¿Misteriosa por qué? Porque parecía importante y no me has contado nada. Llegué tarde. ¿Y? ¿Y nada? Vamos, Inés, deja de jugar conmigo. ¿Qué te ocurre? Cada día que pasa te veo más distante. ¿Hay algún problema? Acabo de enterarme de que... una hija que creía muerta podría estar viva. ¿Perdón? ¿Qué hija? La tuve con 15 años. Me dijeron que nació muerta. Siempre me habías dicho que tú no podías tener hijos. ¿No era verdad? Bueno, en cierto sentido, sí. No es que no pudieras, es que no querías tenerlos. No querías. Absoluto. ¿Ha conseguido averiguar algo? Les he seguido la pista a las monjas. Se instalaron a 50 kilómetros de aquí en un nuevo convento, el convento de San Ángel. Espero que se llevaran los archivos con ellas. Iré para allá. ¿Cuándo piensa ir? Quisiera acompañarle. El móvil de Halbach. Yo llevaré el peso de la conversación. No les hacen mucha gracia las visitas. No se preocupe. No tengo ninguna gana de hablar con ellas. Me traen muy malos recuerdos. Oh, buenos días, hermana. Buenos días. Quisiera hablar con la Madre Superiora, por favor. Me llamo Mateo Casal y vengo de Barcelona. ¿De qué se trata? Oh, estoy buscando unos archivos de su antiguo convento y quisiera consultarlos. Muy bien. Pasen. Voy a ver si puede recibirlos. Oh, muchas gracias. Venga. Esperen aquí. Vuelvo enseguida. Gracias. Hola. ¿Y si se niega a recibirnos? Oh, no sea derrotista. Nos han acogido muy bien, cosa que no es habitual. Nuestra madre superiora no puede desgraciadamente recibirlos. Está muy enferma. Lo siento mucho. Pregúntele por los archivos. ¿Y los archivos los tienen aquí? Inés, ¿sabe usted dónde podemos consultar los archivos, por favor? No, no insista. Gracias, hermana. hermana Margarita, la madre superiora del convento. Es inútil, no le dirán nada. ¡Usted me robó a mi bebé! ¡Usted es un monstruo! ¡Suéltame! ¡Cólmese! Así no ¡Suéltame! ¿Y ahora qué? Hay que llamar a la policía para que registre el convento. No estoy dispuesta a esperar toda la vida para encontrar a mi hija. Yo llevo ocho años buscando a mi hermano mayor. No lo sabía. Mi madre esperó 30 años a que apareciera su hijo. Antes de morir me hizo jurar que lo encontraría. Si hubiera tenido que estrangular a una monja para dar con él, lo habría hecho. Lo siento. Vuelvo enseguida. Si llaman a la policía, me retirarán la licencia. Entonces espéreme en el coche. encontrado. No, este no es. Es de otro convento. Parece ser que hay muchos. Aquí. Es este. Fue en julio. 8 de julio de 1985, una niña nacida muerta. No se menciona la causa de su muerte. La madre, Inés Barras. 10 de julio de 1985, nace una niña. La madre es Hélène Carbona, reconocida por su padre Pierre Carbona, residentes en Nimes, Francia. Eso es mentira. No había nadie más en el convento. ¿Cree que ellos compraron mi bebé? Es posible. No tiene sentido que una francesa diera luz en un convento español. ¿Entonces hemos encontrado a mi hija? Aún no, Inés, aún no. Han pasado 30 años. No sabemos si los Carbona siguen en Nimes ni qué ha podido ser de su hija. Aún nos queda mucho por investigar. Iré a verlos. Disculpe la molestia. Busco al señor Pierre Carbona. Soy yo. Ah, más bien estoy buscando a su hija. Tiene 30 años. Adiós. Gracias. Adiós. ¿Puedes en algo? Estoy buscando al señor Pierre Carbona. ¿El carrocero? Sí. ¿Eres su hija? No, sobrina. Él vive más abajo, en esa casa que tiene un murete de piedra. Gracias. Pero a esta hora estará en el taller. ¿Busca usted algo? Sí, busco al señor Carbona. ¿Es usted su esposa? Sí, pero él aún no ha vuelto. Ah. El caso es que me dijo que podía venir a recoger un presupuesto. Muy bien, pase. Gracias. Disculpe, me acabo de cortar arreglando el jardín Mala suerte Suba ¿Es su hija? Sí, Eloísa. No me canso de fotografiarla, me van a faltar paredes ¿A qué nombre está? Barras Me parece que se le ha olvidado traerlo. No lo encuentro, lo siento. ¿Y qué edad tiene ahora? ¿Eloís? ¿Mm? Casi 30. La tuvo muy joven. Con 25. ¿Mm? ¿Dónde nació? ¿Perdón? ¿En España? ¿En un convento? ¿Por qué lo pregunta? Yo di a luz allí hace 30 años. Igual que muchas mujeres. ¿Usted también? Evidentemente, puesto que mi hija nació allí. ¿Qué día nació? El 10 de julio de 1985. Justamente, dos días después de mi hija. Yo no la vi a usted allí. ¿Y qué? Yo tampoco la vi a usted. ¿A qué vienen tantas preguntas? ¿Qué quiere? Encontrar a mi hija. ¿Y yo qué sé dónde está? Creo que sí lo sabe. Ya es suficiente. Váyase. Voy a llamar a mi marido. Esta tía está loca. He a casa a una mujer muy rara. mierda. Tranquila, ya lo recojo yo. Piénsalo bien. Tenemos un certificado de nacimiento en regla. ¿Qué crees que puede pasar? Las monjas te dijeron que la madre había muerto. ¿Me lo juras? Sí, lo juro. Come. Cado ninguno. Solo te importaba Miguel. Tampoco sabemos cómo sería. ¿Ahora has pensado en eso? Por supuesto, es en lo único que pienso. Sé que sería feliz. Casada y madre a los 15, no sabes lo que dices. Por suerte, la vida decidió otra cosa. A ti te vino muy bien que perdiera a la niña. Pero tú estás loca. Aunque reconozco que me sentía aliviada. Yo tenía que reemplazar a tu pobre madre. Y tú eras demasiado joven para empezar la vida con un bebé en brazos. Tú ni siquiera preguntaste de qué murió. ¿Qué aspecto tenía aquel bebé cuando lo pusieron en su ataúd? ¿Tú no viste? bebé dentro del ataúd. Cuando fui al convento para buscarte, las monjas me dijeron que ya lo habían enterrado. Mi única preocupación eras tú. Me mentiste. Y has seguido mintiéndome todos estos años. ¡No me toques! Nunca te perdonaré. ¿El señor Carbona? Sí. He conocido a su mujer. Así que era usted. Ya me lo ha contado, lo mejor que ha podido, porque no se enteró de mucho. Está buscando a su hija. Sí, me la robaron cuando nació. Ya, es terrible. Créame que lo siento, pero yo no puedo hacer nada. Hay muchos Carbona en esta zona. Solo ustedes tienen una hija de la misma edad y nacida en el mismo lugar. Me gustaría conocerla. ¿Para qué? A ella dejará en paz. Para hacerle la prueba de ADN. Es la única forma de saber la verdad. He sido amable con usted cuando no tenía por qué serlo. Teniendo en cuenta cómo se portó con mi mujer y el robo de la foto. Y ahora déjeme trabajar. Venga. ¿De verdad cree que así se va a librar de mí? Me robaron a mí. ¿Y usted hija? cree que fui yo? No tiene ninguna prueba. Si tuviera la conciencia tranquila, me dejaría hablar con ella. ¿De qué tiene miedo? Yo no tengo miedo de nada. <ríe> Su mujer no podía tener hijos y usted le compró uno. Váyase de una vez. No permitiré que altere la tranquilidad de mi familia. Y déjeme hablar con ella. ¡Jamás! Váyase o llamaré a la policía. Que miento o que estoy loca, pero si aceptas reunirte conmigo entenderás que tengo buenas razones para creer que es difícil escribirlo, pero sí. Creo que tú eres mi hija. Bueno, hora de abrir el champán. Con cuidado, chicas. ¿Pesa mucho? Bueno, veis. Sí. Un transporte especial. Creéis que os hecho una mano? No, ellas pueden solas Es <risa> magnífico La verdad es que has elegido muy bien 35 años de matrimonio lo merecen ¿Y podrás coger aceitunas para el bebé? Eso espero <risa> Es ella Bien Eloísa, entra por favor. Escuche, ignoro a que obedece su fijación por mí, pero es muy desagradable. Así que le ruego que nos deje tranquilos. Te he escrito una carta. Aquí te lo explico todo. Tengo buenos motivos para creer No que... hay nada que explicar. Yo soy la hija de Pierre y Hélène Carbona. Tú naciste cuando yo di a luz. Ya es suficiente, váyase. Estamos en familia. Tranquilo, ya se va. Entra en casa, ahora voy. Váyase, dame la oportunidad de explicarme. Te prometo que solo serán unos minutos y luego os dejaré tranquilos. Si acepta, nos dejaré en paz. Sí. En dos horas en el café de la arena. ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho? Se ha disculpado. Ha reconocido que estaba equivocada. Fin de la historia, entonces. Vamos, sube. Venga, es hora de comer. Vamos. Entra. prisa. Mi chico me espera en el coche y él no quería que viniera. Sí, lo entiendo, perdona. Pero no puse. Sé por dónde empezar. Te agradezco que hayas venido. Me gustaría que vieras esta foto. Es el primer hombre al que amé. Mi madre murió cuando yo tenía cinco años. Mi padre era muy religioso. Miguel era mayor que yo. Era el chico más guapo del pueblo. Y yo diría que de los alrededores. Volvía locas a las Mi chicas. Mi se va a impacientar. Sí, lo siento. Iré directo al grano. Nos acostamos y me quedé embarazada. Miguel estaba feliz. Íbamos a casarnos, pero... Por desgracia, se cayó de un tejado y se mató. Era carpintero. Mi padre me envió a dar a luz a un convento, al convento de Sor Margarita, y luego me echó de casa. Para él yo era peor que una puta. Mi tía, que vivía en Francia, me acogió. Supongo que lo pasaría muy mal. Sí, fue una pesadilla. Sobre todo cuando las monjas me dijeron que mi hija había nacido muerta. Íbamos a llamarla Nina. Es el nombre que elegimos Miguel y yo. Luego me enteré de que las monjas me habían mentido. Y estoy casi completamente segura de que esa niña eres tú. ¿Tiene alguna prueba de lo que dice? Fotografié el registro. Esta soy yo, Inés Barras, 8 de julio del 85. Bebé nacido muerto. Y este es el nacimiento de una niña, de y Pierre Carbonat, el 10 de julio. ¿Mis padres? ¿Todo normal? No, no tiene nada de normal. No hubo ningún nacimiento el 10 de julio, lo sé porque yo estaba allí. La única forma de saberlo seguro sería... hacernos una prueba de ADN. Eso ni me lo planteo. Yo la he escuchado. He cumplido mi palabra. Ahora cumpla usted la suya. Bueno. Espero que encuentre a su hija. Le pregunto qué le habrá dicho Eloís para que reconozca que estaba equivocada. Lo principal es que se olvide de nosotros. Sé que hay gente por ahí que se cree Napoleón, pero... ¿Esa mujer no da el tipo de loca? Déjalo ya. Vamos, olvídalo. Estaríamos más tranquilos si tuviéramos alguna prueba de la muerte de la madre. ¿Acaso dudas de la palabra de la monja? Ella no te dijo nada de su familia. Puede que alguien quiera encontrar a Lois. treinta años después qué sentido tendría? No le des más vueltas. Estoy viendo unas fotos, sin más. Oye, Elo, espero que esa mujer no te haya trastornado con sus delirios. Claro que no, pero me ha recordado mi nacimiento y quería ver unas fotos. ¿Tienes que ir de ella? Sí, tengo prisa. Prométeme que, que no intentarás... Tú no te preocupes. Hasta luego. Adiós. ¿Estás ahí, cariño? Hola, mamá. ¿Qué estás haciendo? Busco fotos. Soy el comisario Lambert. ¿Juro de que será niña? Están en el álbum amarillo, el de las flores. Me lo regaló la abuela. Lo he mirado y empiezan aquí, después de que volvieras de España. Sí, bueno, no hay más que esas. ¿No me sacó ninguna, nada más nacer? Sí, ahora recuerdo. Hubo un problema cuando las llevamos a revelar. Salieron todas negras. ¿Quieres un café? No, gracias. ¿Y de cuando estabas embarazada? Ya te he dicho que la cámara estaba averiada. Nos dimos cuenta tarde. Qué pena. ¿Tomás está bien? Mm, sí. Un poco estresado por el trabajo y la llegada del bebé. Aún falta para eso. ¿No corriste un gran riesgo al viajar a España tan embarazada? Por el calor y todo eso. No sabíamos que llegarías tan pronto, con un mes de adelanto, pero todo salió bien. ¿Nunca me habías dicho que fui prematura? Yo creía que sí ¿Puedes dormir? Estoy demasiado alterada. Es por Eloís. Me confunde con sus preguntas. No sé qué decirle. Ha estado buscando fotos, ¿te imaginas? Si te pregunta... Dile que la cámara estaba rota y que no pudimos revelar las fotos. No te preocupes. Le diré lo mismo que tú. La he fastidiado. ¿Qué, va? Para nada. Cuando tenga el bebé, se le olvidará todo. ¿Crees que si descubre la verdad nos rechazará. Mm. Ven a la cama. Voy a hacerle un canesú de encaje. Ya no hay tiempo. Um, creo que las mangas están bien así. Uh -huh. ¿Cómo reaccionarías tú si descubrieras que tus padres no son tus padres biológicos? <risa> Tiene gracia. Yo preocupada porque vamos con retraso y tú inventándote historias. Tengo curiosidad. ¿Cómo reaccionarías tú? Uh, tras el shock inicial, creo que estaría encantada. Sobre todo si mis verdaderos padres fueran maravillosos, famosos y muy ricos. Yo solía jugar a eso cuando era pequeña. Todos los niños lo hacen. ¿Así? ¿Ah, ¿Tú nunca has jugado a eso? No, nunca se me había ocurrido. Si ponemos la baldosa y el azulejo que has elegido y cambiamos las puertas de los armarios, no llega a mil euros. Y si tomas mi ayuda, en un fin de semana tendrás una cocina nueva. ¿Y estás por la labor? ¿Qué pasa? ¿Tan viejo me ves? Que va, al contrario. Estás en plena forma. En cambio, Tomás, cuanto más me crece la tripa, más cansado está. <risa> ¿A ti te pasó igual conmigo? Al contrario. Para mí, fuiste una fuente de energía. Te dejo una muestra para que se la enseñes. No hace falta. Confía en mí. Pero tuviste que estar estresado, porque llegué un poco antes. Tú llegaste cuando tuviste que llegar, cuando estaba previsto. Ya conoces a tu madre, Está tan organizada, lo tenía todo listo. Bueno, si lo pido todo hoy, recibiremos los materiales dentro de una semana. ¿Qué te parece? ¿Me estás escuchando? Sí, claro, te escucha. ¿Quién es? Pol. Hola. ¿Hola? ¿Estás ocupado? No, tranquila. Acabo de terminar un trabajo. Quería oír tu voz. ¿Te apetece que cenemos juntos esta noche? Estoy lista. ¿E ¿Esta noche? No, no puedo. La próxima vez llámame con más antelación. De acuerdo. Te llamaré con más antelación. Próxima, entonces. Sí, nos vemos. Un beso. Is, como un rayo de sol Debí haber pedido un certificado médico y que me explicaran las causas de la muerte del bebé. No entiendo cómo no es un escándalo mundial. He mirado en Internet y hay un montón de artículos sobre el tema. La gente prefiere no enterarse. Es demasiado grave. Ha pasado en en Argentina, en Irlanda, en Rusia, en todas partes. Y si te descuidas, no me extrañaría que hubiera pasado aquí también. ¿Se lo has explicado a los Carbona? ¿Son conscientes de ser cómplices de una red de tráfico de bebés? Pues no, no, no me dieron tiempo. Sí, si supieran lo que pasó en España, puede que me escucharan. ¡Exacto! Tienes que explicárselo. Para que no piensen que les quieres quitar a su hija. La Iglesia los manipuló para que creyeran lo que les interesaba creer. Sí, es cierto. No, fui demasiado impulsiva. Solo, solo pensé en mí. No debes rendirte. Algo así no debe quedar sin castigo. Fueron unos años muy duros. Pero desde el primer día que nos encontramos, fue como si no nos hubiéramos separado nunca. <ríe> Mi hija. Gracias a Dolores y a Emma por su testimonio. Es algo que nos aporta mucha esperanza. Si os parece, volveremos a reunirnos ah, dentro de bien. dos semanas. ¿De acuerdo? Nos sí. vemos dentro claro. de dos semanas. Hola. Hola. Inés, ¿verdad? Sí. Me alegro de que haya podido venir. Mateo Casal me ha hablado mucho de su historia. Él me ha ayudado mucho. Tengo aquí mismo un kit para hacer una prueba de ADN. Trabajamos en colaboración con un laboratorio belga. Ya verá qué fácil es de utilizar. Hasta luego. Gracias. ¿Y si se niega a hacerse la prueba? Tenga paciencia. No todo el mundo está preparado para conocer la verdad. Fíjese en esa mujer. Tardó diez años en encontrar a su hija y varios meses más en convencerla para que se hiciese la prueba. Hasta luego. Diez años. ¿Cuánto tiempo perdido? Inés, ese es un tiempo que nos han robado y que no conseguiremos recuperar. Aunque tenga la suerte de encontrar a su hija, la suya será una historia que comienza, pero no será comparable a la aventura de criar a un hijo. Es un adulto con lo que se va a encontrar ahora. dame un minuto, por favor. Disculpe mi comportamiento del otro día. Solo le pido que lea esto. Todos fuimos víctimas de un gran escándalo que estalló en España. Sé que usted no lo hizo con mala intención, pero las monjas nos mintieron. A usted y a mí. Aquí está todo explicado. Déjeme. Sea razonable. Al final la verdad saldrá a relucir. Eloísa se enterará. Ay, sí. lo ruego. Aunque lo que usted diga sea verdad. ¿Qué ganará con destruir nuestra vida y la de Lois? Ya es demasiado tarde. Yo no participaré en esta mentira. Este escándalo ha destruido a 300.000 mujeres. Coja esto. Llénate, por favor. ¿Sabías algo del escándalo de los robados? No, no, yo no sabía nada de has eso. Entregar no, sé qué no se atreverá a volver por aquí. Esta mujer está decidida a todo. Pierre. tú estate tranquila. o iré pronto a casa. ¿Quiere que llame a la policía? ¿Y qué les va a decir? Por última vez, le ruego que me escuche. ¿Y qué es lo que tiene que decirme ahora? Yo no quiero robarles a Eloísa. Ustedes la han criado y ella les quiere. Gracias. Pero usted sabe perfectamente que yo no les estoy contando ningún embuste. Estos son artículos sobre el escándalo de los bebés robados en España. Su mujer se ha negado a leerlos. Espero que usted no cometa el mismo error. Es muy difícil construir toda una vida sobre una mentira. Y lo digo por experiencia. Esto es muy sencillo. Tiene que conseguir un mechón del cabello de Lois, con su consentimiento o sin él. Lo que quiera decirle es cosa suya. Es padre de familia. Confío en usted. Y espero que algún día nos encontremos en un tribunal frente a quienes nos arruinaron la vida. Un vestido con esta tela. ¿Qué te parece? Mm, es preciosa. Es bonita, ¿verdad? Qué ilusión me hace verte sonreír. <risa> Yo he hecho todo lo que he podido. Ahora depende de él. Es la primera vez que le doy un mechón de cabello a un hombre. Oh, Eso espero. <risa> Antes en el coche me preguntaba si mi padre sabía lo que iban a hacer las monjas. A pesar de lo que siento por ti, tengo una idea más tradicional de la pareja. El matrimonio, las comidas familiares, la casa en el campo, las confidencias a medianoche, todas esas cosas. Y no puedo aceptar que me mintieras. Yo nunca te he mentido. Sí. Me hiciste pensar que eras estéril No, yo nunca te he dicho eso Es igual, el resultado es el mismo Nunca me has dado la oportunidad de ser padre Y para mí es ahora o nunca Yo no quería mentirte Pero no tenía elección De todos modos, ya es demasiado tarde para mí Lo siento, lo siento muchísimo Lo sé ¿Quieres que te acompañe a tu coche? No, no hace falta, estoy bien. Al menos podrías haber esperado a que le diera una mano de barniz. No, que te conozco. La hubieras dejado como nueva y yo la prefiero así. Y pensar que cabías en esta cunita. Y mírate ahora. Estoy crecidita, ¿eh? ¿Sabes que esa mujer no decía ninguna tontería? ¿Has vuelto a verla? No, he leído algunos artículos en Internet y... ¿Es verdad que en España robaron muchos bebés? ¿Puedes creer que hay gente capaz de comprar bebés? ¿Tú serías capaz de hacerlo, papá? ¿Sería capaz de hacer qué? Déjame a mí, tú no estás para levantarte esos. Tranquila. ¿Va a venir Tomás al picnic de mañana? Sí, cuenta con él. ¿Estás bien, papá? Claro, cariño. Ya había perdido la esperanza. Te advierto que no soy tan divertida cuando estoy sobria. Lo dudo. Quería agradecerte lo de la otra noche. Para mí fue un placer. Estás guapísima. ¿Has hecho los paces con tu hija? Así que te acuerdas. Es una larga historia. Algún día te la contaré. la cesta. ¿Estás bien, papá? ¿Estás muy callado? Tengo algo importante que decirte. Pierre. Helen siempre ha sido el amor de mi vida. Desde el primer minuto que la vi, todo lo que he hecho ha sido por su amor. ¿De, de qué estás hablando? Yo tenía 25 años y llevábamos cuatro años intentando tener un hijo, hasta que nos dijeron que no iba a ser posible. Por mi culpa, yo no podía darle lo que ella más quería. Helen cayó en una depresión y yo conocí a un tipo, un español que me habló de un convento cerca de su pueblo. Estaba a tres horas de nuestra casa. Sería mucho más rápido que iniciar un proceso de adopción aquí. Una noche recibimos una llamada. Tú estabas con neumonía, ¿te acuerdas? Tenías 39 de fiebre y llevabas tres días en la cama. Querías venir, pero era imposible. Así que fui yo solo. Llegué temprano al convento. Yo pensaba que las monjas me iban a hablar de la familia del bebé y que me iban a dar alguna explicación. Pero solo me preguntaron si tenía el dinero. No. Lo siento, siempre te he ocultado esto. Cuando les entregué el dinero, firmé algunos papeles en los que ya figuraba nuestro nombre y la fecha. Y me pusieron el bebé en los brazos como si fuera un paquete. Tenían prisa para que me fuera. Pregunté por la madre del bebé y me dijeron que había muerto al dar a luz. Yo las creí. Pero al pasar junto a una celda, oí llorar a alguien. Más que lloro, será un llanto desesperado. La puerta estaba entreabierta y... Tuve tiempo de vislumbrar la silueta de una joven acurrucada en la cama llorando. Una monja cerró la puerta enseguida. Y me pregunté si aquella no sería la madre del bebé. ¿Entonces siempre ha sabido que estaba viva? reunir el valor para contármelo. Tenía miedo de hacerte sufrir y de que nos rechazaras. Mamá no habría podido soportarlo. No tengo excusa, he sido un cobarde. ¿Crees que es ella? No lo sé. Es posible. Pero tú tienes derecho a saberlo. Puedes hacerte la prueba de ADN. ¡Eso es lo último! que haría? Eloís... ¡Eloís! Estoy muy contenta. Estaba tan nerviosa. Es maravilloso. Va a estar guapísima. Gracias. ¿Has metido la diadema y el velo? Sí, aquí está. Gracias. Les enviaré una foto. Sí, por favor. Adiós. Adiós. ¿Ah? Hasta nunca. Esta ñoña enfadada como contenta. Sí. Eh, ¿Puedo irme? Tengo una cena esta noche. Sí, claro. Ya cierro yo. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Cerrar, pero puede pasar. ¿Tiene alguna idea sobre lo que busca? No. Solo hacemos trajes a medida. Cada diseño es único. lo lucirá una novia el sábado. Puedo mostrarle a nuestro catálogo si lo desea, para que vea algo de nuestro trabajo. A menos que tenga una idea precisa sobre el tipo de vestido que quiere. Ya te puedes ir, civil. Yo me ocuparé de esta señora. Muy bien. La dejo con Inés Barras, nuestra diseñadora. No podría quedarse en mejores manos. Has venido hasta muy lejos para comprar un vestido de novia. Lo tengo desde hace tres días, pero no he podido abrirlo. No me atrevo. Lo abro yo. Decírselo. Ni siquiera saben que me he hecho la prueba. ¿Ah, no? Me he distanciado de ellos últimamente, aunque sé que si ellos hubieran sabido que las monjas robaban bebés, jamás me habrían comprado. No lo dudo. Para mí ellos siguen siendo mis padres. Claro, lo entiendo. Pero voy a ser madre y quería conocer mis orígenes. A mi hijo le diré la verdad. Sí, muy bien. Me gustaría que nos fuéramos conociendo. Poco a poco, pero a fondo. Sí. Le daremos tiempo al tiempo. Claro que sí. ¿Y tu vestido de novia? ¿Lo has encargado ya? Si te digo la verdad. No. La boda es en enero, justo antes de que nazca el bebé, y. aún no he hecho absolutamente nada. No tienes por qué aceptar, pero me gustaría diseñarlo a mí. Sería mi regalo. El primero, por cierto. Te imagino con un vestido ceñido en el busto para resaltar la zona del escote. Y lleno de brillantes para iluminar tu cara y hacer resaltar tus ojos. Ahora mismo Sí, claro Muchas gracias Hasta ahora Vine de camino Voy a hacerte un café Buena idea Hugo Eres mi ángel de la puerta ¿Ya está aquí? Te está esperando. ¿Estás seguro?